Y se ha subido al maldito tejado y se ha casi caído. Y Max, ¿y Bienvenidos a un nuevo vídeo. El caso es que no voy a gritar mucho porque ahora mismo Ari no tiene ni idea de que he vuelto de Rumanía. Y está Max en casa. Aunque lo he escondido ahora mismo. Para que Ari no tenga ni idea ni que estoy yo ni que está Max. La cosa es que está es súper mega real Porque ella se piensa que yo aún me he quedado en Rumanía. Que me ha pasado algo y que yo nunca voy a volver. ¡Joder, joder! Vamos a darle la mayor sorpresa de su vida Entonces lo que va a hacer ahora mismo Nacar Es ir a por Ari y decirle Oye Ari, Arta nunca, jamás Volverá a ver cómo reacciona Vale, fijaros Está súper nerviosa porque claro, no sabe dónde está Arta vamos. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ya me vuelto de Rumanía ¿Cómo estás Ari? ¿Cómo bueno, han pasado muchas cosas en Rumanía Y bueno ¿Y Max? Pues Max, verás, me hemos Sí. Vale, Max te explico, está en un veterinario que lo hemos dejado para que le haga ah, un vale. chequeo, básicamente para ver que no tenga nada raro. Y Arta, bueno, pues... verás Arta, que pues... Qué, eh... guay, ¡Qué guay! qué, guay, qué guay. Eh... Bueno, ya ves? Ari, Ari, Le qué a ¡Qué una Ari, abrazo. Ari, Ari, y Ari, no, no Ari. ¡Ari! Nada. ¡Ari! Bueno, no pasa nada, que a ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari! Un momento, Ari, por favor, escúchanos un momento, Pari Que Arta no va a volver Que no va a volver Se ha querido quedar ahí en Rumanía porque, bueno, no quería volver a casa, estaba súper rayado Y, bueno, pues, no volví. En resumen, que se ha quedado ahí No, no, no, no, no, no, es, es de mentira, ¿no? ¿no? No, no, no, no es de mentira, no. ¿Por qué se ha quedado en Rumanía? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué la habéis dejado en Rumanía? Y la tranquila, tranquila, que no se culpa nuestra. estás bien, pero mira lo que le has hecho a Franela, tranquila, que no es culpa oh. nuestra. ¡Te lo dejes, por haber dejado ahí! ¿Por qué no lo he dejado ahí? ¿Por qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿Qué? ¿tú ¿tú lo no lo he dejado ahí, Lari? ¿Te quieres allí? Sí. O sea, ¿quedaros en la casa de cuando no está? ¿Tú te crees tí? Que, tí? que no ¿tú? hemos intentado que al y se quedara? Con la de veces sí. La sí, sí, madre me ha reventado mío con el sí, ca sí, oh. Ari, últimamente está oh. súper agresivo. O sea, no os lo imagináis. Y si cada vez que decimos algo, nos sé, está De como, verdad, eh, rebelde, desde ¿eh? que se junta con la niña del pozo, wow. De verdad, está súper rebelde. Pero bueno, lo importante es que se lo ha creído de lleno. Pero bueno, ahora Arta va a darle la gran sorpresa. Pero se lo ha creído de lleno. Se sí, la ha creído. estamos escuchando. justamente Por las ventanas que hay dentro de la habitación. ¡Ya! ¡Yes! Ha sido súper, mega. Ultra, ultra, ultra súper buena. Así que lo que voy a hacer para sorprender a. Y de una forma magnífica Es lo siguiente Y es que como ya sabéis Tengo el sofá de la gaming reventado Por lo cual voy a hacer lo siguiente Voy a moverlo justamente. Y por aquí, hacemos un pelín de hueco, y lo que vamos a hacer es ahora mismo meternos detrás del sofá. Y en cuanto Ari se siente ¡Pam! Arta ha aparecido. Lo pillo, ¿verdad? Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo suscriba al canal, claro, que es totalmente gratis. Más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Así que suscribiros. Los diré absolutamente todos los días. A qué hora ya lo sabéis. Ponedlo en los comentarios a qué hora os daré un pedazo de cabazoncito. Así que vamos a sorprender a Ari. Ari, eh, yo sé que estás triste, pero al menos te mostraré un regalito de Rumanía A ver qué cosas raras me has regalado O no, me vais a regalar A ver guay. si es algo útil Porque sí. las cosas raras que hay ahí, vamos No, a es variar. algo súper guay, ¿vale? Vamos a la gaming y te lo enseño Interrupción, interrupción en el vlog Quad. Lo siento, pero quería deciros que este viernes 12 de mayo se anuncian Las nuevas estuches de harta Moda super mega ultra chulos para llevar absolutamente todo vuestro material escolar, de hecho a Max también le gustan los estuches, que eres un estuche Max, tenemos el color rojo, el negro y el azul, yo sé que muchos de vosotras al cole lleváis un montón de estuches super chulos, pero ¿qué es lo que hay más chulo que harta moda, absolutamente nada, así que los super mega ultra pendientes para este viernes 12 a las 8:40 porque van a ser muy pero que muy pocos estuches, así que decírselo a vuestros padres para que os lo compren los primeros porque si no se van a agotar, super rápido. Y no vais a poder conseguir vuestro estucha. Ahora que sí, sigamos con el vídeo. A ver, Ari, pues sinceramente el regalo es esta caja de aquí. Bueno, está dentro de la caja y es una cosa un tanto extraña. Porque básicamente dentro de esta caja hay algo típico de Rumanía. ¿Y qué es típico de Rumanía? No sé, Naka, no sé. Pues muchas cosas, así que bueno, ábrelo mejor para que lo vea la Maximum Squad. Y, y ya está, ¿no? Básicamente. No, una, una tontería de las tuyas. Pues, ábrelo, ábrelo. ¿Qué? Mira. Te he traído una bandera del ayuntamiento de donde estuvimos ¿Qué más? Y esto pues básicamente lo vi en una tienda de Rumanía Ari Y es ni más ni menos que una cosa súper guay Que me dijeron que era muy típico allí Como que tirar globos con leds por las noches Aunque yo no vi ninguno, sinceramente Y pues nada, vuela al cielo y pues le puedes poner colores ¿Me das un globo, en serio De verdad, Akar, tío ¿Y esto qué es? ¿De la... ¿En serio me has traído esto? Sí, una bandera de la ciudad de la ciudad No, que estamos. esto viene del circo ¿Por qué es una bandera? mira, mira Hola. El circo es esto. Hola, me equivoqué. Esto... Esta no es la bandera. Me han puesto otra, ostras. Y de hecho no es ni una bandera, es es. No sé. Qué es. Qué tonto, es que como eres más tonto que un payaso te lo habrán dado, porque pare... parece que tú pareces, ¿no, Nacar? Bueno, no sé la verdad. Me han estafado. Me habrán visto cara de turista y pues me han estafado dos veces. Para que no pero yo le pedí justamente No te has visto te cara te de payaso, que es lo único que eres, Nacar, que has dejado a Arta en Rumanía. Pero si yo no quería dejarle, yo no un montón. Ay, Nacar, tío, para ya con tus bromas, tío. Pero qué dices si yo no pesado, te lo juro. Es que eres súper pesado, Nacar. Es que me, me pienso ir de aquí, ¿eh? Voy a ir a Rumanía a buscar a Arta. Porque es que esto ¿Vas a ir a Rumanía a buscar a Arta? Si lo tienes. Becario, ¿qué quieres? ¿Qué? Ah, que... ¡Becario! ¡Becario! Becario, Becario Becario es muy feo! ¡Yo no soy becario! ¡Yo soy no. el hombre más guapa! ¡Absolutamente! ¡Ves ahí, moro. todo el rato, todo el rato! ¡Ven para toda la sorpresa! ¿y ¡Vamos! pagar toda para, para! ¡Para! para. Pablo, ¿Estás contenta o no? Sí he visto super mega ultra, super rayada, cuando Arta no estaba Sí, es que te quería ver ¿Y Max, dónde está? Ari, yo lo único que te digo es que muy pronto verás a Max ¿Está? ¡No, no, no, no. Lo único que quiere hacer es jugar, jugar y jugar Pero bueno, Max está incluso investigando la casa Porque claro, como es nueva casa Pues aún no se ha adaptado a las nuevas condiciones de la casa Sí, por cierto, llevo la camiseta de Max Así que toda la primera línea de descripción Maximo Squad. 4 a, a vuestros padres Hay un montón de cosas Camisetas, sudaderas, libros Todo, todo, todo, todo Y después de ver regreso a Max Mientras wow, que estamos de viaje Nos han llegado dos paquetes super mega ultra y me a pedazo de caja ¿Hasta que ahora aquí dentro? Sí, no sé lo que es una casa la casca, pero bueno La casca, la nueva casca, tío Así que vamos a abrir lo que hay aquí dentro oh, ¡No me lo creo! ¡Hola! hola, hola. ¿Y eso hola. es un perro? Hola, es un perro como Max Pero es... Es un perro electrónico, tío, es un perro del futuro Güey, qué locura, eh Está guapísimo, tío, encima es de color Rosita, eh, a lo mejor es una hembra A lo mejor a Max le gusta, es un maldito Perro electrónico Robotizado, donde aquí tiene un montonazo De modos, en plan, rollo, de para adelante Para atrás, puede sentarse, puede hacer Un montonazo de cosas, tío, incluso vibrar Así que si queréis que lo utilicemos con Max Simplemente vamos a pedir 30.000 likes 30.000 likes, máximo Squad, para que enseñemos A este perro, güey, a Max Si no, este perro será encerrado en el armario y jamás será utilizado y suscribiros al canal y en esta caja tenemos ni más ni menos que un maldito francotirador de agua ¡Oh, vamos a llenar todo esto de agua y fijaros que nada que les así que cojamos esto, enganchémoslo por aquí hola laikar hola hola hola vamos vamos ¿Quién es el mejor youtuber del mundo? El mejor youtuber del mundo, tú, tú, tú. ¿Quién es más guapo? ¿Tú o yo? Eh... Tú, tú, tú, tú. The Arta es mi jefe. Arta es un pringao. ¡Toma, toma, toma, toma, Bueno, chicos, pues sé que esto no, no es tan bueno como... Como, bueno, como las noticias que suelo dar. O que me suelen dar. O bueno, que os solemos dar, ¿no? Pero es que... A ver, ¿cómo no explico? Es que, a ver, la niña popular ha hecho... Bueno, es su cumpleaños, ¿no? Y yo quiero ir a su cumple, pero claro, lo hace a la una de la... De la noche... Pues... No sé si Arta me va a dejar ir. Además, es por la noche y... No sé... Es que con las cosas raras que hay tengo que cruzar carreteras y claro, no quiero ir con nadie quiero ir sola para porque voy a quedar como una pringada, ¿no? si voy con alguien así que le tengo que preguntar a Arta que si me deja ir sola por la noche a la una de la mañana al pueblo de al lado Así que no sé si me dejarán ir Pero bueno, antes de decirle todo a Arta Y que a lo mejor se nos quede un poco Vamos a por lo bueno A ver, tienes que llevar al cole un libro de lectura No para leer los tipos que acaban todo O incluso porque es obligatorio leer No porque hay que leer, chicos Leer un poco es espabilar Tengo que hay que leer Por eso hemos sacado un super libro de la máximo squad Tenemos Martina, Arta, yo, Calvo y Nacar Y consiste en que vosotros nos guiáis en el cole O sea, en el maldito colegio Nos guiáis vosotros O sea que, por ejemplo el libro pone, tenéis la opción de quedarse de noche en el maldito colegio O también tenéis la opción de hacerse con la llave del sótano Pues vosotros depende de la página que queráis ir y lo que queráis escoger Es lo que nosotros haremos, o sea, os haremos caso Así que sí, compradlo ya eh, en Amazon, en el primer link de la descripción Así que sí, ya sabéis, repaso total Libros de Arta, tiene cuatro ya, Madre mía Merch, y esto que dentro de un poco ya veréis que es Así que voy a decirle a Arta lo que le tengo que decir o sea, el cumple ¡Oh, qué bien me lo he pasado! ¡Hola, Hola Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo que qué bien te las has pasado? A ver, me pues, ha muy bien, la verdad Vale, pero tengo que decirte una cosa A ver, venga, rápido, que me quiero ir a, a dormir un poco Vale, pues rápido, básicamente que tengo que ir al cumple persona. Ahí tienes que ir al cumple de una persona, que... ¿Cuándo? Hoy. Hoy, vale. Por la noche a la una de la mañana. Pero a ver, Ari, ¿cómo vas a ir a un maldito cumpleaños a la una de la mañana? Pero ¿qué cumpleaños es ese? Va a ir todo el mundo. ¿Me vas a dejar a mí sola sin ir? ¿De el cumpleaños? De una niña. ¿Cuál es esa niña? La niña popular. Es la niña de la... Y sí, de la niña va. popular, te lo juro Hasta las malditas narices Y ¿Sí dices, ¿dónde es el cumpleaños? Al, de al lado. Vale, pues voy a preguntar a los chicos Si alguien te puede llevar Porque yo no puedo Porque justo tengo a las 12 una reunión Que creo que se va a alargar mucho Sobre todo eso de las perchas que hay arriba ah, sí, sí, yo, no Bueno, yo me callo, mucho. yo me callo Voy a preguntarle absolutamente todo el mundo Pero... Nagger, ¿hoy puedes acompañar a Ari por la noche A una fiesta de cumpleaños? Pues no, tengo una cena Pero, A ver Ari, yo pues mira, he preguntado Absolutamente todo el mundo y nadie te puede llevar Lo siento mucho, Ari, pero te tienes dices, que quedar no? A la una de la mañana no puedes ir a ningún tipo de fiesta Que sí Lo siento mucho Ari. No, no, no, que sí, que sí, no me ignores que no vas a ir, Ari, menos ¿Que a la sí? una de la mañana Tú pues sola. Me voy yo sola Que no te <risa> vas a ir a ningún lado ir yo tú sola, sola. Ir yo sola Que no te vas a ir tú sola a ningún lado Vale, vale, a jope, tío, pero ¿por qué no puedo ir? Que Ari, no te puedo acompañar a alguien No vas a ir por la calle sola a la una de la mañana No hay punto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios, quieres un aguafiestas, de verdad, no, no pues te Sí Pues sí, celebra aguafiestas, pero tú no va a ser no a ninguna fiesta a la una de la mañana tú sola. Esta niña se ha vuelto loca. Ahora se crea aquí la indestructible, la popular, que no, que no, que no puede ir por la calle a la una de la mañana sola cuando tiene 11 años. No, no, no, no, no, no, no, y no. A ver, necesito tu ayuda como el viejo de la maldita casa. Necesito tu máximo mega ayuda. Y es que Ari está ultra, mega, super enfadada conmigo. Porque yo le he dicho que obviamente por la noche no se puede ir ella sola donde ella quiera. Y yo no puedo acompañarla. Es que nadie puede acompañarla. ¿Qué hacemos, Nacar? Pues no sé, habrá que hacer que no vaya, ¿no? Lo único que yo te pido es que como tú, como el mayor de la casa, necesito que vayas a hablar con ella Y a que ella se tranquilice de una maldita vez Vale, pues voy a hablar con ella Pero Ari. ¿Qué pasa? Me ha dicho Arte que querías ir a una fiesta de cumpleaños a la 1 de la mañana. ¡Quiero ir a una fiesta a la 1 de la mañana a un cumpleaños! ¿Y qué? A ver, tienes 11 años. ¿Cómo pretendes ir a una fiesta de cumpleaños? Yo a tu edad me quedaba en mi casa jugando a los playmobil. Pero es que tu edad es la edad de piedra, o sea, la, la etapa ver... de la época de las piedras. A mí me da igual tu edad. Mira, y desde que estás intentando ser popular, me estás muy rara. Que no estoy intentando ser popular. No vas a ir a esa fiesta. haga, tío! Arte... Dime. Perdón. Ah, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. No, no voy a ir porque se me ha ido la cabeza. A ver, pero no te preocupes. Bien, bien. Me gusta que hayas corregido hablar, no hablar contigo. Sí, eh, Bueno, he eh, intentado desistir, pero no. Sí, por lo siento si sí me he puesto un poco yo así, es que claro, una fiesta a la una de la mañana, el drinking sí, drinking, sí, sí, el sí. cosidrunking, no, no, no, no. el drinking. Y claro, a mí pues no me apetece que a ti te pasen esas cosas. No, no, Así no, no, que Ari, tú no te preocupes. Yo estoy ahí súper mega feliz contigo. Así que nada, eh, voy a voy a, voy a dormir un ratillo, ¿vale? ¡Vale! Me da igual lo que digan Yo voy a ir a esa fiesta Como que me llamo Y tú Alberto Como te chives Te voy a dar una angustia Que se si te va a volver la cara ¿Vale? Gracias Si Arta se duerma Hasta las 12 de la noche Mejor porque así Me puedo ir más fácil Además tendré que subir al tejado Porque me van a tener que dar Una señal desde abajo Y claro Yo como para verlo Tengo que subir arriba Así que bueno Yo me voy Vale, Max, Es que no sois conscientes de lo que acaba de pasar ¿Qué? Vale, lo, lo, lo siento, eh, que me he puesto nervioso El caso es que la niña esta, porque no sé cómo llamarte ahora mismo, Ari Acaba de subirse al maldito tejado hace tres minutos Ari se ha subido al maldito tejado y se ha casi caído ¿Y quién te ha salvado la vida? Tu gracia. Ari, ni se te vuelva a ocurrir hacer lo que acabas de hacer Ahora mismo, entre acojonado, cabreado Decepcionado, sobre todo, Ari Porque estoy muy decepcionada de ti Porque yo sé perfectamente qué es lo que ibas a hacer Vale, os explico ahora mismo qué es lo que Ha pasado con Ari, porque es que yo ahora mismo Estoy en shock con ganas de, de, de, de Matarle y de castigarla, porque es que No es normal lo que acaba de hacer, si os fijáis en el Tejado, esto es como una chapa, ¿vale? Debajo de aquí lo que hay es el cemento normal De absolutamente todas las casas, pero ¿Qué es lo que pasa? Que esta chapa, si os fijáis Resbala que flipas Y es que si no vas con cuidado, fijaros lo ¿no? que ¿Qué le pasa? Y es que como podéis comprobar, la distancia de aquí a aquí más o menos son unos 15 metros Y unos 15 metros, pues posiblemente... Entonces lo que estaba pasando es que Ari estaba Justamente ahí, ¿Veis que hay unas manchas? Pues eso es la humedad, y la humedad aún Resbala más, de repente ella estaba Aquí, y se ve que para avisar al coche Que la estaba viniendo a buscar, ella tenía Que estar justamente en esta esquina, pero no sé Por qué, pero cada vez Ari se iba acercando Más, más, más, para que los Coches la vieran, yo estaba justamente abajo En la habitación gaming, cuando de repente Escucho un en plan, un, un, un, un resbalón Así en plan, rollo, esto Subo para ver qué es lo que está pasando Y desde esa ventana justamente Veo que Ari está aquí intentando Cada vez más, más, más Poniéndose de puntillas Haciendo hola aquí, aquí, aquí, aquí Se estaba inclinando cada vez más Y de repente ha hecho como un gesto así Y ahí es cuando yo le he cogido de la cadera Y le he salvado la vida Obviamente esto no está grabado Porque no estamos grabando todo el rato Así que Maximum Squad De verdad tener muchísimo Pero con muchísimo cuidado Con absolutamente todas las cosas Y hacerle caso a vuestros padres No soy un aguafiestas No soy absolutamente nada Pero si Ari se hubiese caído justamente en el tejado No hubiese visto a Ari nunca más Así que espero que hayáis disfrutado si os ha gustado el vlog, si os ha gustado un pedazo de like, suscribiros, como siempre digo, vive al máximo